Hola, buenas tardes a, a todas y a todos. Veo que todavía hay gente que se está sumando, pero pues, mientras partimos saludando, muchas gracias por el tiempo, por el interés de estar acá. Eh, la idea de este conversatorio es conversar sobre un tema que está muy en boga en estos días y que creemos que es muy importante eh, en nuestra institucionalidad, la lucha contra la corrupción. Eh, y básicamente sobre el rol que podría tener el nuevo Ministerio Público, si vamos a tener una suerte de nuevo Ministerio Público, en el borrador. Eh, de la nueva Constitución. Eh, estos días se votará prontamente, el día jueves, eh, se votará la propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia, donde establece el Ministerio Público la nueva Constitución. Eh, y esto viene recogiendo eh, casi 22 años de experiencia que tenemos en nuestro país. El año 2000 se aprobó la reforma procesal penal, se empezó a implementar de a poco, y por lo tanto ya tenemos una especie de acervo en esta materia eh, que luego viene a considerar la Convención Constitucional. Sin embargo, se trata de una institución que eh, tiene baja confianza ciudadana. En la última CEP del año 2021 tuvo un 12% de confianza, que fue eh, una subida bastante importante respecto al 6% que tenía en el año 2019. Probablemente el año 2019, si vemos en general, la mayoría de las instituciones no tuvieron muy buena evaluación. Y yo creo que esto no es algo que solo se puede decir respecto del Ministerio Público. Eh, probablemente eh, la mayoría de nuestras instituciones eh, y políticas también tienen eh, un problema importante de confianza ciudadana, que probablemente es una de las tantas razones que no tiene este proceso constituyente. Entonces la idea de hoy es conversar sobre cómo hacer más eficiente y eficaz en la prevención y sanción de delitos, particularmente la corrupción, al Ministerio Público, y esto también tiene que ver con el modelo de dirección o, por ejemplo, cómo se eh, genera, cómo se nombran a las personas que, o la persona, que dirige esta institución tan relevante. Eh, creo que hemos visto experiencias en la región y, bueno, también en otros países donde efectivamente no han tenido la, el Ministerio Público o no han tenido la autonomía suficiente de los gobiernos de turno, por ejemplo, como ocurrió en México, hasta hace poco que se hizo una reforma, eh, o de facto no la han tenido, porque muchas veces también se intenta capturar a estas autoridades eh, porque pueden ser eh, a veces un incordio para quienes están gobernando o están en el poder político o económico, como hemos visto que ha ocurrido tanto en la región como en otras latitudes. Entonces la idea es conversar sobre cuáles son estos desafíos, cómo podemos asegurar una institución autónoma, pero también eficiente y eficaz en la lucha contra la corrupción, cuáles son las ventajas y desventajas de un modelo colegiado o de un modelo unipersonal, y para eso, desde Chile Transparente, tenemos a dos grandes invitados. Tenemos a Marielena Santibáñez, que es abogada de la Universidad Católica y doctoranda en Derecho por la misma universidad. Es profesora también de esa casa de estudios. Fue distinguida en el año 2018 con el premio Abdonci Cifuentes Y conoce también de manera cercana el Ministerio Público porque fue directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violentos de la Fiscalía Nacional. Y también tenemos a Carlos Gajardo, que es abogado de la Universidad de Chile, fue abogado del Consejo de Defensa del Estado y también se desempeñó durante muchos años en distintos cargos dentro del Ministerio Público, eh, donde también se desempeñó en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, que tiene eh, un, una relación particular también con delitos como los delitos económicos y de corrupción. Entonces vamos a conversar con ambos. Primero vamos a dejar a María Elena para que eh, nos comente un poco cuál es su visión sobre cuáles son estos desafíos y qué le parece la discusión que se está dando en el proceso constituyente. Eh, luego a Carlos. Y luego pasaremos a eh, un momento de preguntas y respuestas, donde ustedes también pueden hacer las preguntas a través del chat. Se me olvidó presentarme, yo soy María Jara Quemada, y desde hace casi un mes soy la directora ejecutiva de Chile Transparente. Así que muchas gracias por estar acá, y los dejo primero con María Elena y después con Carlos para que empecemos esta conversación. Muchas gracias María por la invitación y felicitaciones además por el nombramiento. Eh, muy buenas tardes Carlos y buenas tardes a todas y a todos quienes están escuchando este conversatorio. Bueno, eh, efectivamente ha generado bastante polémica esta, esta propuesta ¿cierto? de la convención que tiene que ver con cambios profundos en en la Fiscalía, eh, pero yo creo que hay, no hay dos lecturas sobre el tema del diagnóstico en que debiésemos estar todos de acuerdo, ¿cierto?, que por algo se llegó a la situación en la que estamos, que considerando eh, la respuesta que ha dado la Fiscalía, ¿cierto?, a, en muchos casos, a, a, a todo lo que tuvo que ver con el nombramiento fiscal nacional, eh, y en general, ¿cierto?, a una ciudadanía cansada en relación con la respuesta diferenciada que, que existe en muchos casos de parte de la Fiscalía, y entonces... Todo se probablemente en reacciones y soluciones que en general me parecen un poco extremas, eh, algunas de ellas, no todas, eh, y que efectivamente me parece que no van a solucionar el problema de fondo que tiene que ver con... Eh, lo que se exige por parte de la ciudadanía que es tener en definitiva a un órgano persecutor ojalá lo más autónomo posible, ¿cierto? Y que no sea presionado por eh, factores políticos, eh, las causas particulares, en que también exista, me parece desde el punto de vista de la sociedad completa, la, la sensación que no existe hoy día de que eh, la justicia es más o menos igual para todos y los criterios de actuación son más o menos igual para todos. En ese sentido, efectivamente, la, la propuesta de la convención eh, pega fuertemente en algunas cuestiones que, con las que me parece que estaría de acuerdo, de hecho me tocó ir a la convención a, a hacer algunas propuestas en relación con esto, eh, que tienen que ver con, eh, por ejemplo, el tema de la carrera funcionaria de los eh, miembros del, de la fiscalía ¿cierto? al interior de la institución, eh, cuestión que me parece bastante buena, ¿cierto?, en el sentido de promover que las personas que estén en la institución, que ojalá en realidad para, para todos sean personas que ojalá se, se puedan mantener durante bastante tiempo en la institución. El estar en la fiscalía, yo estuve en la fiscalía, Carlos estuvo en la fiscalía, es una muy buena institución para trabajar y es una institución en que en realidad todos quienes, eh, alguna vez estuvimos ahí, yo seguí en la misma línea de, de tanto querillante. promovemos en el fondo lo que tiene que ver con una persecución penal lo más eficaz y transparente posible. Y por lo mismo me parece que es bueno que se fomente la carrera funcional en el interior de la misma, y en ese sentido las propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de, de quiénes pueden ser nombrados fiscales regionales, a mí me parece correcta. Eh, pensando sobre todo en esto de, de que las personas en general tienen aspiraciones de poder mantenerse en la institución y seguir, digamos, eh, teniendo cargos a lo mejor con más responsabilidad y con, con mejores salarios. Por lo mismo, también, en el mismo sentido, eh, me parece adecuado la norma que impide que los fiscales regionales puedan, en el fondo, hacer lo que ha sido hasta ahora, que es el tema de las sillas musicales, porque claramente que no da transparencia a la institución, y desde afuera, se ve, como, y desde afuera se ve como que en definitiva eh, la, en, en, se, todo está más o menos arreglado, entonces la persona que es fiscal regional puede recorrer el país ¿cierto? siendo fiscal regional, y con eso, además, eh, en el fondo, tapa la posibilidad de que personas que están en cargos de fiscalidad juntos que legítimamente ¿cierto? pueden aspirar a este puesto, no pueden hacerlo. Con eh, la salvedad, y, y al tiro no me refiero, eh, María, a lo que tiene que ver con el fiscal nacional, que entiendo que esa es tu pregunta más relevante, con la salvedad de una cuestión que nosotros eh, nos dimos cuenta en la Comisión de Reforma Procesal Penal, que me tocó integrar el año 2018, eh, que tiene que ver con que se produce el absurdo, ¿cierto?, de que una persona que es fiscal regional, después que deja de ser fiscal regional, en el fondo queda fuera de la institución. Y eso no, no, puede, no debiese ocurrir. En el fondo hay, hay un caso bien para ojalá que varios de los que están viendo ahí, que son miembros de la fiscalía, lo conocerán, que es el caso de quien fue fiscal regional en Coyaique, eh, y que luego tuvo que postular para ser fiscal de la sí, sí, sí. región. Eh, Claramente que eso no debiese ocurrir en la institución, yeah. Yeah. Yeah. debiese estar en condiciones de poder eh, asegurar, ¿cierto?, que la, que la persona que es el final pueda seguir estando en la institución, ¿ya? Bueno, pero hay una serie de modificaciones que me parece que van en un, un, un sentido correcto y, y me parecen eh, bastante buenas, y también todo lo que tenga que ver con mayores controles a la actividad de los fiscales por parte de la ciudadanía, eh, en, y en ese sentido me parece que, por ejemplo, eh, empoderar más lo que puede ser la actuación de la víctima a través del querellante va en un buen sentido justamente para evitar que, eh, se, que, que frente a decisiones que son, eh, en el fondo, completamente inadecuadas, irracionales a veces, eh, la víctima se quede de brazos cruzados sin poder hacer nada. Y, y, en, y en ese sentido también y han ido los, los, los fallos del Tribunal Constitucional, que han permitido que, eh, que en muchos casos la, la víctima pueda forzar la acusación cuando hay antecedentes suficientes y la Fiscalía ha adoptado una decisión en un sentido distinto. Pero lo que tiene que ver con el gobierno de la institución, eh, que, que es el sistema fiscal nacional, a mí me parece la verdad, María que, eh, y Carlos, que se trata de un error, eso creo que no, no es una buena solución Parece que se desconectó, María Elena. Ah, no ahí está. Reactivar audio. No sé qué pasó, fue una especie sí, de atentado cuando me refería al tema más importante. <risa> <risa> no, voy a creer que nada ha pasado ya. Bueno, me está refiriendo a, al tema del fiscal nacional. Yo la verdad creo que es tremendamente complejo eh, para una institución en que eh, es preponderantemente una, una institución de gestión, ¿cierto? en que se manejan grandes cantidades de causas eh, y que por lo tanto las decisiones deben ser adaptadas lo más rápidamente posible, con bastante transparencia y ojalá con una posición firme para, toda la, la, para todo el territorio nacional. Eh, que exista un órgano colegiado que esté encargado de esa toma de decisiones. Me parece que eso solo entorpecería, digamos, lo que tiene que ver con la persecución penal y además genera riesgos que son bastante evidentes, ¿cierto? Eh, tenemos instituciones en que ha pasado lo mismo, ¿cierto?, y que son instituciones que no manejan este nivel, ¿cierto?, de causas, ni son instituciones fundamentalmente de gestión, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en que hoy día se está abogando justamente por cambiar el sistema, porque un organismo, un, un, un consejo colegiado que que adopte las decisiones, teniendo a personas, sobre todo como las que se están proponiendo ahora, que son tres que provienen, que son nombradas directamente por el Congreso, ¿cierto?, y que pudiesen tener entonces bastante eh, influencias políticas para su nombramiento, pudiesen entorpecer decisiones, y además esto pudiese generar una sensación ¿cierto? de división dentro de la institución. Si yo tengo a tres personas, por ejemplo, votando de manera diferente, al momento de luego litigar las, las causas, creo que no es una buena señal para una persecución penal que tiene que ser firme. Eh, además, desde el punto de vista de, que también varios académicos han referido a este tema, desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿cierto? Uno, me tocó hacer un paper con una profesora, la profesora Jimena Marcasola, en esta materia, que, que fue justamente lo que, lo que me tocó poner en, el, en la convención, eh, sosteníamos esta necesidad de un mayor control, ¿cierto? Que es lo que uno espera, ¿cierto? Para no evitar el tema de la politización, etc. Y ese control se puede lograr de otra formas, ¿cierto? Una, una alternativa sería, de hecho... Eh, la posibilidad de, de que sea, una, sea uno de los sujetos que, respecto a los cuales es posible acusar constitucionalmente, ¿cierto? Incluso se habla de, de posibilidad de mayor participación ciudadana en la propia elección del fiscal nacional, y a, lo, y a lo mejor de hecho lo propuse de la misma forma en la convención, tener un consejo consultivo a lo mejor con mayor injerencia pero de ahí a, a, a cambiar el sistema que hay hoy de un fiscal nacional por un consejo colegiado que sea el que adopte las decisiones de persecución penal pública que además tiene composición claramente política, ¿cierto? En el sentido de que a lo menos tres de estas personas que se está proponiendo serían nombrados por el Congreso es como pisarme los pies respecto a la solución que, que quiero tener para una, un, un conflicto como el que existe hoy día y que está asociado justamente a lo, las presiones políticas que pueda estar recibiendo la fiscalía y la falta de autonomía. Creo que hay que tener eh, bastante buena puntería en cuanto a la solución que se adopte para este problema porque no vaya a ser que claramente el remedio sea mucho peor que la, que la enfermedad. Eh, creo que, en eh, el fondo, el, el, el quitarle poder al fiscal nacional y a los fiscales regionales no es la solución, todo lo contrario, eh, lo que uno aspira es tener políticas públicas y eh, de persecución penal en este sentido claras y más o menos uniformes para los distintos ciudadanos del país, eh, que estén en las mismas condiciones, por supuesto, ¿Cierto? No, y no como me, me, pasa, me ha pasado en muchas ocasiones tener que reclamar que no puede ser que en una cuadra de, San, de Gran Santiago yo tenga una solución a un conflicto y en la cuadra siguiente, por ser una fiscalía regional distinta, tenga una solución también en, en, en otro sentido. Entonces la verdad es que eso no, no es justicia para nadie y, y lamentablemente hoy día está afectando fundamentalmente a personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Eh, desde, desde ese punto de vista entonces me parece que eh, lo que debiésemos pensar es más bien mayores controles en la elección del fiscal nacional y un control permanente en cuanto a su gestión con eh, a lo mejor este consejo consultivo que del que hablaba con mayor atribución en que también los fiscales regionales pudiesen tener una, una labor más preponderante, considerando también, y acá me atrevo a, a, a señalar algunas propuestas, la posibilidad de aplicar políticas que tienen que ver con los mismos cargos de alta dirección pública al momento de abrirse los concursos, de tal manera que tengamos a las mejores personas, ejerciendo los roles de fiscales regionales y fiscales eh, o fiscal nacional eh, en su caso, y ojalá este consejo a lo mejor tener integración también por eh, personas de la academia, cierto o personas cierto que han tenido experiencia en organismos internacionales, en materia de gestión, eh, de tal manera de poder perfeccionar también la forma en que funciona el Ministerio Público y establecer mayores controles. Una cuestión a la que no puedo dejar de referirme, que es un punto que yo también lo, lo, lo señalé en la Convención, y que genera bastante controversia, tiene que ver con esta situación que se ha producido respecto de delitos, por ejemplo, en que pudiesen estar involucrados fiscales. Eh, adjuntos o, o fiscales regionales que son, que son investigados por la propia institución. Eso no tiene ninguna... Eh, hoy día no, no, puede, no puede sostenerse frente a nadie, la verdad. Eso supone necesariamente algún tipo de cambio en que exista a lo, más, a lo mejor un consejo asesor, cierto integrado por personas externas, que permita que este tipo de, de, de delitos sea perseguido por esta institución, ¿cierto? No por la propia institución internamente, ¿cierto? Por personas que, sea como sea, al final se conocen todos, ¿cierto? Eh, y, y esto lo puedo reflejar en, en las estadísticas que hay en materia de investigaciones que se han llevado en contra fiscales por reclamos que se han producido. ¿Cuántos de estos reclamos en realidad han terminado con sanciones reales para los fiscales eh, que, que en el fondo otorguen a la ciudadanía mayor, mayor sensación de transparencia en la forma en que, eh, o sea, de, de que efectivamente, la, la única herramienta que me otorga el Código Procesal Penal, cuando hay una, una decisión que claramente me parece que es contraria a derecho ¿cierto?, arbitraria o, o en que no se han cumplido los mínimos que uno pudiese exigir como litigante, eh, la única herramienta que es la posibilidad de reclamar ante un fiscal, ¿cierto?, no tenga ninguna, ninguna solución real, sino que sencillamente esté escrita en el papel, pero no tenga la posibilidad de, eh, de que ese fiscal tenga algún tipo de sanción, ¿cierto?, a la, a la larga, y sobre todo se trata de, de, de actividades que dan lugar directamente a la comisión de delito. Eh, en general, me parece entonces, por lo mismo, eh, María, que la convención hace algunas propuestas que van en un buen sentido, el diagnóstico es claro, me parece para todos, tienen que producirse cambios, tiene que existir mayor control, pero la forma que tiene que ver directamente con borrar todo y empezar de cero, me parece que eso no es bueno en ningún ámbito, ¿ah? la verdad es que hemos, hemos construido bastante, llevamos mucho tiempo, a lo mejor hay errores graves que se han producido, pero la Fiscalía no siempre ha tenido estos problemas, y de hecho yo recuerdo que la Fiscalía cuando comenzó era una institución de las más prestigiadas que existía en el sistema eh, procesal penal y de hecho eh, en general uno lo, lo veía con la ciudadanía y poco a poco ha ido perdiendo esa eh, adhesión que lamentablemente, bueno, por todos los vicios que hemos visto que, que han ocurrido, cierto y esta falta de transparencia en las decisiones y este poco control que existe en relación con las decisiones de fiscales que a lo mejor respecto de un mismo hecho, terminan recalificándolo a una conducta distinta, a... a, a, a, a Abiertamente en una situación que parece contraria a, a lo que corresponde en cuanto a calificación jurídica, sin posibilidad alguna, por ejemplo, para el querellante de poder oponerse. Y en definitiva, terminando con salidas como las que hemos visto que han ocurrido y que tanta indignación han generado en la ciudadanía. Eso, María. Paro porque si no me paran, parece. Muchas gracias. Tengo harta, hartas preguntas ahí anotadas de, de algunos temas que mencionaste que me interesaría quizás hacerle como un doble clic. Eh, pero dejémoslo para un ratito más, y, y Carlos, el micrófono es tuyo para contarnos tu visión, y así después podemos armar como una conversación. Bueno, gracias primero María, a, a, a ti y a Chile Transparente por esta invitación, y por supuesto también al selecto grupo de personas que se ha unido a esta conversación, veo varias caras y nombres conocidos ahí, esto, que da cuenta que sobre todo en la institución, pero también fuera de ella, en el público digo, este es un tema muy acuciante, ¿no? es un tema que genera mucho interés y pues, eso es bastante obvio porque es el lugar donde muchos eh, han eh, dedicado buena parte de su ejercicio profesional, de su vida laboral. Mira, yo quisiera ir un, un poquito más atrás del Ministerio Público y hablar antes de eso de, del sistema de justicia en general, no porque eh, si bien yo tiendo a coincidir con mucho de lo que ha dicho María Elena, eh, yo, yo no sé si está tan claro el diagnóstico, eh, que es fundamental para poder, después del diagnóstico, hablar de la solución. Entonces, cuando hablamos de ese diagnóstico, yo que siempre me centro en una cosa que para mí es fundamental, que es el nivel de confianza que hoy día tiene el sistema de justicia en la ciudad. Eh, y digo esto porque en un sistema de justicia, eh, o, o en general, cualquier actividad que uno haga, es necesario medirla, ¿no? saber si es que está funcionando bien, si es que está funcionando mal, para luego... Corregirla si es que es necesario. Y en buena parte de las actividades tenemos mediciones más o menos objetivas. ¿no? Si uno está en una empresa, bueno, podría medir cuánto produjo versus el año pasado. Si está en un club deportivo, eh, es re fácil saber si es que el equipo va ganando o va perdiendo, etc. Un país tiene un montón de métricas: el PIB, cómo crece, la distribución, lo que fue. En cambio, en, en donde estamos metidos, en el sistema de justicia, la verdad es que la métrica no es tan sencilla, ¿no? ¿Cómo medimos si un sistema de justicia está funcionando bien o no? Hay algunas mediciones indirectas, uno puede medir el tiempo de tramitación que tienen las causas y podría ver si es que eso está siendo eficiente y rápida la solución o no. No sé, en, en el sistema penal uno podría medir el número de presos que tiene una, una, un determinado sistema, si ha ido aumentando disminuyendo, podría medir el número de sentencias condenatorias, etcétera pero, pero todas son miradas bastante parciales, y a mí la forma de medir que más me deja satisfecho, el, el índice que más me preocuparía que estuviera bien, es justamente el índice que apunta a la confianza de la gente. Si la gente, si la ciudadanía tiene confianza en lo que la institución, las instituciones están haciendo o no. Ah, si es que el pueblo confía en el rey Salomón que está impartiendo justicia, si confía y lleva su caso a que el rey se los resuelva, bueno, no sabemos cómo, pero el sistema funciona bien. Y si eso no ocurre, bueno, no sabemos cómo, pero el sistema no está funcionando mal. Por eso yo le doy tanta importancia, quizás desmedida para algunos, a la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Y en ese índice, Chile está particularmente mal, no es que estemos mal, estamos particularmente mal, ¿no? Eh, en un índice que en los mejores países, este, una encuesta que hace anualmente la O.S.D. y que muestra que Chile está en la O.S.D. en el último lugar junto con Ucrania, pero incluso en una muy mala comparación con países latinoamericanos, ¿no? mucho peor o bastante peor que eh, Brasil, que México, que Colombia, que Perú, ni hablar de hacer una comparación con los países europeos el promedio de la está en el 55% Chile está en 15% y los países que están más arriba, el 80% de las personas confían en el sistema de justicia eso a mí me lleva a pensar que efectivamente tenemos un problema grande y tiendo a pensar además que, que esto no es tan compartido por la comunidad jurídica, yo tiendo a pensar que, que hay cierta conformidad de cómo funciona el sistema tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público e insisto, a mí me parece que ese es un diagnóstico equivocado porque creo que tenemos un problema grave de que tendríamos que, como instituciones, ahora ya afuera, tendrían que, como instituciones, hacerse mucho más cargo de lo que se hace. ¿ah? Y bueno, naturalmente uno tiende a tener defensas corporativas de esto, eso es eh, inevitable, pero más allá de esa defensa corporativa, yo he hecho de menos procesos de reflexión más profundo al interior de las instituciones donde busquen se busquen las maneras de, de, de mejorar eh, dicho eso, entonces, creo que efectivamente mmm, el sistema requiere ajustes importantes, no simples manos de gato, eh, pero donde también, no soy ingenuo, la constitución no es la panacea, no es la forma en que vamos a resolver todos los problemas. Es una parte importante, tiene una, una cuota importante de, de cosas que, que, que pueden arreglarse porque... La Constitución básicamente lo que establece es el establecimiento de instituciones y luego la manera en que llenamos esos cupos, ¿no? Como, ¿Quiénes van a servir esos cargos dentro de esas instituciones? Y en eso yo diría que el proyecto que tiene la de nueva Constitución, lo que se está proponiendo recién en, en, en, en, por la Comisión, ¿no es cierto? Esto no ha pasado al pleno, no se ha votado en el pleno, no es tan innovador, apunta a esa misma línea, el proyecto lo que hace es básicamente decir cuáles son las instituciones y luego a partir de eso, eh, de decir cómo vamos a llenar esos cargos. Que en general, tampoco me parece que sean tan copernicanos los cambios, ¿no? Eh, sigue existiendo un ministerio público, básicamente con las mismas funciones que tiene hoy día, la persecución penal de manera exclusiva, sigue siendo un órgano autónomo y jerarquizado, eh, se, se establece el ejercicio de acción penal, la colaboración de las policías en esto, eh, no, eh, la no posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales, etcétera. En eso, digamos, no hay innovación, se mantiene. La innovación, por cierto, está en los órganos, diríamos, ejecutivos, los órganos de arriba, de la institución, y lo que ha creado más polémica es esta frase de que se elimina el fiscal nacional, que yo diría que también la matizaría, ¿no? Porque sigue existiendo un comité y un consejo y un presidente dentro de ese comité, ese consejo, voy a ir a eso un poco más adelante, pero que uno perfectamente podría ver ahí, la figura de lo que es el fiscal nacional, si bien formalmente no tenga ese nombre. Eh, antes de ir a eso, que es el plato de fondo, algunas cosas que me han gustado mucho, eh, quiero hacer alusión, y, y, y un par de cosas que no me gusta nada, de lo que se está proponiendo, ¿no? Cosas que me han gustado mucho, eh, creo importante eh, que se haya establecido la reducción del periodo, tanto del fiscal nacional como del fiscal o del de presidente de ese comité, como de los fiscales regionales. Creo que la experiencia nos ha demostrado que los periodos que se establecieron originalmente fueron muy altos. Recuerden que al comienzo el fiscal nacional y los regionales duraban 10 años, eso se demostró que era mucho, se bajó a 8, y yo sigo pensando que eso, que eso sigue siendo mucho. Hay experiencias además que muestran que eh, eh, el ejercicio del cargo produce cierto agotamiento que lleva incluso a que muchos de los fiscales regionales no terminen sus periodos por distintos motivos, no se cambian a otra región o derechamente renuncia Pareciera que el tiempo del cargo de ocho años es un cargo excesivo y a mí me parece muy bien que eso se reduzca a cuatro años de una modificación que me parece muy, muy correcta. digamos ah, Yo creo que eso va a revitalizar los equipos, va a permitir que haya nuevas energías, que no haya tanto usando términos futbolísticos, los que son de católica lo recordarán, ¿no? a achanchamiento en el cargo, que es lo que genera cuando uno termina estando demasiado como en una institución. Me gusta mucho esa modificación que se reduce a años. También me gusta mucho eh, el hecho de que se haya establecido expresamente que ninguna ley, lo dice el artículo primero, podrá impedir o establecer condiciones que entorpezcan el desarrollo y el ejercicio de acción penal pública no hay doble lecturas para darse cuenta que eso se está refiriendo a las famosas leyes que impiden que el Ministerio Público pueda tener ejercicio de acción penal, los delitos tributarios, los delitos aduaneros, los delitos electorales y los delitos de corrupción eh, Esto se establece en la Constitución, a partir de ahora, si es que o se esas leyes pasarían a ser inconstitucionales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el Ministerio Público podría ejercer la acción penal en cada uno de esos delitos, cosa que también me parece una buena noticia. Cosas que no me gustan mucho o no me gustan nada eh, y aquí probablemente tengo una diferencia con lo que plantea María Elena, yo creo que hay que compatibilizar adecuadamente el, el la carrera funcionaria que por cierto es necesario ser que, que se promueva y qué sé yo pero hay que compatibilizar eso con la necesario los necesarios niveles de oxigenación que tienen que tener las instituciones y tiendo a pensar que en el Ministerio Público hay cada vez menos oxigenación en cuanto a las personas que entran eh, los que están adentro de la institución y también sobre todo los que quieren entrar desde afuera se habrán dado cuenta ya ahora que si un abogado talentoso eh, joven con ganas de 30 35 años de una buena universidad quisiera ser fiscal hoy día la verdad que eso es prácticamente imposible estando fuera de la institución ¿no? eh, se, ha, se ha establecido una rutinización de que para acceder a la fiscalía casi tienes que ingresar como administrativo, para luego ascender a, a abogado asistente, el abogado asistente ascender a fiscal, y de ahí hacia arriba. Eh, yo creo que esa es una mala política, yo creo que, por cierto, algunos cargos, quizá incluso debiera haber una política de recursos humanos más clara ahí, eh, está bien que se, se fomente, la promoción interna, pero también eso no puede ser a costa de impedir que personas de afuera ingresen al Ministerio Público, y esto se, se establece ahora a nivel constitucional eh, en una parte de la institución, ¿no? donde se establece que será requisito para ser Fiscal profesional Regional, lo dice el artículo 7, haberse desempeñado como Fiscal Adjunto durante cinco más años, yo creo que eso es una norma, ¿no? yo creo que es bueno que esté la posibilidad, sea muy poco, de hecho no sé si se ha dado, de que alguien de afuera venga y pueda ejercer el cargo de fiscal, de fiscal regional y de fiscal nacional en su caso. La práctica lo que muestra es que eso no, no opera, pero que esto se, se impide incluso a nivel constitucional, a mí me parece que es una mala noticia, y provoca eh, una especie de, de, de, de, de cultura corporativa que yo creo que no es, no es, no es del todo sana. Y la otra norma que no me gusta para nada, eh, pero no sé si la estoy leyendo bien, es la del artículo 9, que dice que los fiscales adjuntos del Ministerio Público ejercerán su labor autónomamente, conforme a la ley establecido la Constitución y las leyes, ¿ah? haciendo un, un, un símil a la autonomía que legítimamente y correctamente tienen los jueces. Los jueces tienen que tener esa autonomía interna para poder decidir los casos, pero la fiscalía funciona con una lógica distinta. La fiscalía tiene, necesita una, una política de persecución criminal estándar, homogénea, que eh, informe, que obligue a todos los fiscales, y por lo tanto esta idea de que los fiscales ejercen su cargo de manera autónoma, la verdad que no me, no me termina de cuadrar, yo creo que aquí efectivamente el sistema en cuanto a que el fiscal regional ordene la manera en que se desarrolla esa política de persecución criminal, a la luz de la política de la Fiscalía Nacional, pero con sus propias... Eh, con su propio énfasis, es adecuado y esta autonomía, insisto, salvo que esté haciendo una lectura equivocada, no me parece adecuada. Yo creo que los fiscales no pueden tener, así entendida, una autonomía en las investigaciones que realizan. Tienen que regirse por las directrices del fiscal nacional, de la Fiscalía Nacional, quien, quien sea que las dicte, y por la jefatura del fiscal regional. Eh, y vamos a la, al, al punto más, más debatido que tiene que ver con esta con esta creación de consejos colectivos. Yo creo primero que quiero decir a eso eh, es, es que el, el, el principio, que es lo que me interesa, a mí me parece correcto. Eh, yo creo que la, lo que ha demostrado eh, la actividad de la Fiscalía, sobre todo en los últimos años, es que eh, se le ha entregado un excesivo poder incontrolable a decisiones eh, individuales no controladas, no motivadas, no, no, no, que no son posibles de contrarrestar de ninguna manera. Y los ejemplos, claro, están en, en las causas políticas, y permítanme mencionar a qué que me estoy refiriendo, ¿no? me, me parece, por ejemplo, eh, que decisiones como cambiar a un fiscal regional en la tramitación de una causa, eh, debiera ser una decisión que se adopte de manera colegiada y no solo dependiente de una persona. Y me refiero a que decisiones relevantes en algunas causas, tienen que ser también adoptadas de manera colegiada. Estoy pensando sobre todo en lo que pasó en el caso Penta, cuando se toma la decisión por parte del fiscal regional de la época, Manuel guerra de desestimar la eh, imputación por cohecho. ¿no? Voy a poner un ejemplo bien concreto para que se, se, se explique. Eh, esa decisión, que la fiscalía decidía no seguir persiguiendo el cohecho en el caso Penta, la tomó el fiscal Guerra, un fiscal, en contra de la opinión de los fiscales del caso, en contra de la opinión de la unidad de, de asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional, en contra de la decisión de los creyentes del caso, e incluso, nos hemos enterado por entrevistas televisivas que dio después, incluso en contra de la opinión del propio fiscal nacional. ¿no? Eh, es, ¿Es sensato eso? ¿Que decisiones tan relevantes se adopten, ¿Por una sola persona de la institución? Yo creo que no. Yo creo que eso es profundamente equivocado. Genera la posibilidad de errar de manera muy manifiesta. ¿Para qué hablar de posibilidades de, de, que, de, de tener conductas contrarias a la vida mucho más altas? Y creo que todo eso se recuerda mejor con decisiones colegiadas. Que dicho sea de paso, claro, la profesora Santibáñez utiliza quizás el peor ejemplo para esto, no, que el caso del Instituto Nacional de Derecho Humano, pero que dicho sea de paso, creo yo, es la política general en nuestra cultura jurídica. En nuestra cultura jurídica las decisiones se toman de manera colegiada. El poder judicial se estructura a partir de decisiones colegiadas, ¿no? Las Cortes, la Corte Suprema Sin duda, incluso los tribunales orales en lo penal. Uno podría decir solo las decisiones de... Menor entidad de más del día a día, que son los juzgados de garantía, se toman de manera individual. Otra institución que a mi juicio funciona de manera perfecta con este tipo de, de decisiones es el Consejo de Prensa del Estado que tiene una labor mutatis mutandi y bien parecida a la de la Fiscalía, ¿no? también ejerce persecución penal en, delito específico, en delitos específicos, de, o, o representa los intereses del Estado, los delitos de corrupción. También ahí las decisiones relevantes se toman de manera colectiva cuando son de mediana relevancia en un comité, cuando son de alta relevancia en el Consejo Ampliado. Y se podrían hacer las mismas críticas, que eso burocratiza, etc. Me parece que, que no es tal. Eh, las cortes, los tribunales, la Corte de Avelaciones, la Corte Suprema también toma decisiones todos los días y uno no podría, no podría hacer una crítica de burocratización por el hecho de que se tomen decisiones de carácter colegiado. Entonces, ese principio, después uno puede tener crítica al detalle, pero ese principio de que decisiones importantes en el Ministerio Público se tomen de manera colegiada, a mí me parece adecuado. Y las decisiones importantes que estamos hablando son, por ejemplo, ni más ni menos, que es. Eh, la, las decisiones que tienen que ver con fijar la política de persecución penal, ¿no? Que eso es lo que se establece como competencia para el comité. La fijación de la política de persecución penal. Así como principio hablado, eso es mejor que lo fije una persona individualmente a su criterio o que lo fije un conjunto de personas después de una deliberación y donde eso quede en acta lo que se discutió y lo que se falló. O sea, yo, yo de eso no tengo duda, me parece mucho mejor y que va a haber un mejor resultado que una política de persecución criminal se fije de manera colegiada. Vuelvo a que no me parece que sea tan innovador todo esto, ¿no? Porque esa, esa nueva institución que se denomina Comité del Ministerio Público no es otra cosa que lo que existe hoy día que es el Consejo de fiscales regionales. Es un comité que va a estar compuesto por los fiscales regionales y el presidente del consejo superior que sería el básico del fiscal nacional ¿qué es eso hoy día? eso hoy día existe y es el, eh, el consejo de fiscales regionales que tiene labores básicamente consultivas a la pregunta ¿te parece mejor que ese consejo tome las decisiones relevantes de persecución criminal que esas decisiones las tome una sola persona o ese comité? me parece mucho mejor que las tome ese comité y la segunda cosa que me parece adecuada, en el principio, es que se separen, igual que en el Poder Judicial, lo que uno podría denominar las funciones administrativas, ¿no? Eh, con las funciones propiamente de, de pega, de, de, de, de fondo de la materia, que es la persecución penal. Y se crea entonces este Consejo Superior del Ministerio Público, que va a tener una serie de atribuciones, y la más relevante a mi juicio es la potestad disciplinaria, me parece adecuado, la gestión presupuestaria, y eh, el nombramiento de básicamente todos los eh, fiscales y funcionarios, ¿no? el presidente, los fiscales regionales, los fiscales adjuntos y los demás funcionarios. Se ha dicho, y es la crítica que, que, que, que más se ha escuchado, que esto es politizar al Ministerio Público porque este Consejo Superior tendría tres miembros que vienen nombrados por eh, el Parlamento ¿no? a una propuesta previa de alta dirección pública. Este siete vendrían de, tendrían un origen político. Bueno, si ese argumento lo, lo tomamos en serio, resulta que hoy día la situación es que el 100% de la designación, que es el fiscal nacional, es política. El 100% de los designados los decide el Senado finalmente a una propuesta de la Corte Suprema eh, donde se elige uno por parte del presidente de la República. ¿Qué más político que eso? Entonces, no me parece que para criticar esa, esa modificación se. Sí, eh, diga que eso va a politizar. O sea, no hay algo que esté más politizado hoy día que la situación que tenemos hoy día. Y, y no, es, no estoy hablando de cómo ha funcionado, no estoy hablando de cómo se ha estructurado. Si se dice, no, es que el 3 de siete los va a nombrar un órgano político, bueno, hoy día el uno de uno los nombra el órgano político. Y dos comentarios a esto de la famosa politización. ¿no? El, el nombramiento de Jorge Abad fue un nombramiento extraordinariamente politizado y probablemente buena parte de la discusión que estamos teniendo hoy día tiene que ver con eso. No es bueno legislar a partir de experiencias únicas, estoy de acuerdo. Pero mm, eh, sostener que esto va a introducir la política del Ministerio Público a mí me parece que no es fiel a lo que ha sucedido. ¿no? Te, tenemos que buscar mecanismos que eh, promuevan el, el mérito, la autonomía y la independencia de la institución yo creo que el sistema que tenemos hoy día, eso no lo promueve, no promueve ni el mérito, ni promueve eh, la independencia ni la autonomía. Si este es el mejor sistema, no me caso con eso, pero digo que hacer que eh, exista un nombramiento donde participen más, más personas eh, y el poder, por lo tanto, se, se vaya fragmentando, a mí me parece adecuado. Y hago esta referencia porque uno se olvida, ¿no? pero cuando se inició el sistema de reforma procesal penal del año 2000, se nombraron a los fiscales regionales en la cuarta y en la novena región, y tanto en la cuarta como en la novena región, los fiscales regionales que se nombraron fueron los seremis de justicia de la época. ¿no? Entonces, entonces, cuidado con eso de decir, no, es que ahora se va a politizar la institución. Eh, yo creo que se pueden buscar mejores fórmulas, pero creo que el principio que está detrás es adecuado. Tenemos que buscar un sistema donde el poder se fragmente más. No es fácil, porque alguien tiene que tener legitimidad para nombrar a estas personas y esa legitimidad de, yo creo que o es elección popular o es alguien que tenga elección popular y por eso es que viene, eh, eh, viene dado por, por un nombramiento que pase por el, por, por el Parlamento, ¿no? por el Senado, como, como se llama. Y, y los otros cuatro, son siete miembros, son tres miembros elegidos por el Parlamento eh, a propuesta de esta dirección pública, tres elegidos democráticamente por los propios fiscales y uno por los funcionarios, ese es el sistema. Eh, es, ¿pueden haber alternativas mejores? yo creo que sí, discutámosla, opónganla eh, los que estén interesados genuinamente en esto, bueno, digan qué es lo que prefieren y que sea mejor que esto, pero, pero la crítica de que esto introduce la politización de la fiscalía me parece que es un poquito falaz ¿no? porque el sistema que tenemos es muy político, con, con, con lo bueno y lo malo que tiene, eso esa sería yo mi, mi primera aproximación como punto global eh, eh, Marías haciendo insistiendo en esto que a mí me parece que no hay un giro tan copernicano en lo que se está proponiendo que muchas de las cosas que, que eh, se establecen en, el, en este proyecto están hoy día o son semejantes a lo que hay hoy día eh, que por cierto la mayor modificación tiene que ver con, eh, con esta, esta toma de decisiones colegiadas de la cual como principio yo estoy de acuerdo y la segunda modificación tiene, importante tiene que ver con la forma en que se designan los cargos eh, y yo de nuevo, como principio, estoy de acuerdo. ¿Esto se puede mejorar? Se puede mejorar. Pero como principio, sacarlo de la manera en que se está resolviendo hoy día, hoy día con mucha intervención del poder judicial y con mucha intervención del poder político, a mí me parece adecuado. Eso por mi parte. Muchas gracias, Carlos. Eh, yo tengo un par de preguntas, pero igual invito a las personas, si quieren hacer alguna pregunta, que las hagan por el chat. Y me gustaría darle cinco minutos, para ser bien eh, juristas en nuestras cosas, de réplica y dúplica cada uno, eh, pero me gustaría, Marina, si pudieras, eh, alguno de los precisar, algunas eh, cosas que señalaste antes. Por ejemplo, tú hablabas de otras vías de fortalecer al, eh, la autonomía del Ministerio Público, la participación ciudadana. Eh, ¿Podrías como explicar quizás, o dar un poquito más de detalle de qué vías te imaginas, o cuál sería el rol de este Consejo Consultivo que pudiera fortalecer esa autonomía? Eh, segundo, me gustaría saber si ustedes creen que estos nombramientos, en caso de participar la, el Congreso, eh, debieran eh, tener, como hoy en día en la mayoría de las entidades autónomas, algún tipo de quórum para tratar de que se tienda a buscar algunas mayorías eh, eh, y no que en el fondo, quizás quienes tengan una mayoría circunstancial puedan establecer a alguien de su eh, inclinación política. ¿qué perfeccionamientos harían en el caso del nombramiento? Por ejemplo, si pensamos ya sea órgano unipersonal o colegiado donde interviene el Congreso, ¿qué perfeccionamientos creen ustedes que se podrían hacer para garantizar esta autonomía y, y, y tratar de impedir eh, la captura? Eh, esas son las preguntas eh, que me gustaría hacer de manera y después para Carlos eh, también lo mismo, el tema del quórum, que otra forma de participación ciudadana, pero también me gustaría saber qué opinas de la integración en el comité, por ejemplo, de funcionarios de la planta administrativa. Y si ves también que eh, tal como está establecida la integración de ese comité hoy en día, habrían algunos riesgos de captura eh, o de corrupción que crees que podrían preocuparnos y que quizás se podrían mejorar. Y lo otro que me pareció muy interesante, lo que señaló María Elena, eh, si es que hay división de opiniones en cuanto a eh, la política criminal, o la persecución penal, ¿Cómo, se puede, cómo, ¿cómo ves esa situación y que se si podría eso afectar o no claramente eh, los fallos y que en el fondo sean también circunstancias para eh, eh, en el fondo solicitar la apelación o la revisión de esa sentencia? Entonces, eso, eso me gustaría cómo hacer, pero además obviamente les dejo para que hagan también eh, réplica o dúplica de, de unos cinco minutos cada uno, por favor. Ya, gracias María. Eh, quisiera hacer alguna, sí, réplica respecto a lo que dijo eh, Carlos, eh, en relación a um, algunos, algunas, algunas propuestas ¿cierto? que él señaló que no le gustaban, eh, específicamente lo que tiene que ver con la carrera funcionaria y lo que tiene que ver con la labor autónoma de los fiscales adjuntos, yo estoy plenamente de acuerdo con eso, con, eso, con que esa es una mala, mala modificación, el tema del, del poder autónomo de los fiscales, fiscales adjuntos solo redundaría en, en que existían, existieran muchas más políticas de persecución penal y que claramente no apuntaría a la solución, que es que la gente sepa en el fondo cuál es la política real y que o sea ojalá unitaria. ¿cierto? Si cada uno puede hacer lo que quiera, en realidad se desvirtuaría bastante y pudiese prestarse también para una serie de presiones para cada fiscal. Me parece que esa no es la solución y creo que eso claramente es negativo y, bueno, y veo que Carlos lo comparte. Respecto a la carrera funcionaria hay un tema que es importante y yo creo que que por lo menos desde mi experiencia en los cargos que he ejercido como directivo, cierto y lo que puedo ver de la institución, creo que el tema de que puedan ingresar externos, evidentemente que pueden ingresar a ser fiscales, pero creo que el cargo de fiscal regional debe ser ejercido por una persona que ha sido fiscal. Me parece que es fundamental para quienes son en el fondo fiscales adjuntos que sean dirigidos por una persona que ha estado en su lugar, Creo que es una forma de poder también legitimar a la persona que te dirige y me parece que hay muchos, muchos fiscales que hace tiempo que ya tienen las cualidades suficientes, ¿cierto? Y el reconocimiento y que se está esperando que eso sean ojalá los próximos fiscales regionales o fiscales regionales y, y fiscal nacional o fiscal nacional. Creo que... Eh, que, que eso es bastante, bastante importante, que la persona que dirige tenga reconocimiento de quiénes son las personas que está dirigiendo. Eso me parece que en cualquier institución es así. Por eso, eh, insisto, que debiesen ser las mejores personas, las personas que han pasado además, han tenido experiencia, ¿cierto? Como fiscales, quienes sean fiscales regionales, y lo mismo en el caso del fiscal nacional. Por lo mismo, yo por lo menos la propuesta que, que, que mantuve en la, en la convención exigía... Eh, mayores requisitos para ser fiscal regional que tengan que ver también con la formación cierto con el reconocimiento cierto con lo que han, con lo que han hecho además eh, han, incluso como fiscales adjuntos que claramente que es muy relevante cuando han llevado investigaciones a, a, a que han tenido a su cargo con exitosamente cierto eh, claramente que esas es la persona y que son reconocidos por sus pares, es, esa es la persona que tiene que dirigir la fiscalía regional y lo mismo en el caso de la fiscalía nacional y entonces, a propósito de la pregunta que tú hacías María, del perfeccionamiento, del nombramiento, creo que, yo insisto, debe mantenerse, me parece, la figura del fiscal nacional, con fuerce, fuertes controles en cuanto a la forma en que es eh, elegido, pero además con un mayor poder con, del consejo consultivo, como decía Carlos, que, el consejo de, eh, que, que hoy día funciona como el consejo fiscal, es con integración tal vez de personas que, que sean externas, ¿cierto?, que, que, que, que tengan además... Bastante experiencia en lo que tiene que ver con gestión o en políticas públicas, tal vez criminólogos, ¿cierto? Académicos que puedan o personas que han intervenido en otro tipo de instituciones. Esa es la forma, me parece, en que, que, que debiese mejorarse la, la institución, eligiendo, teniendo a los mejores en una institución fuerte, ¿cierto? Una institución fuerte y autónoma en que existan otros controles, por ejemplo. Carlos habla siempre del caso Penta, ¿cierto? Que es un caso, un caso que efectivamente ha, ha generado bastante repercusión, pero se trata de un caso, ¿cierto? Tenemos otros casos que han sido eh, investigados con bastante éxito por parte de la fiscalía, ¿cierto? En casos asociados a carabineros, en el mismo caso por pesca, ¿cierto? Que ha sido eh, investigado y que tenemos además eh, personas condenadas por esos delitos. Entonces, la verdad es que creo que, eh, que las, los controles tienen que estar puestos en otras, en otras eh, área. En primer lugar, una cuestión que claramente va a mejorar esto, es esto de que la acción penal no tenga control, ¿cierto? Y en el fondo cualquier persona no, no va a estar en servicio de impuesto interno ni ninguna institución mediando la posibilidad de que eh, se inicie una acción penal y que, y, y que siga con un proceso en curso. Mayor poder para los querellantes. El caso Penta, si hubiese tenido el poder el Consejo de Defensa del Estado, perfecto, por ejemplo, de forzar la acusación y seguir adelante, no habría ocurrido lo que ocurrió, ¿cierto? Y poder, eh, en el fondo, oponerse a lo que es esa calificación jurídica. Entonces, también ahí viene un control externo, María que es lo que tú me decías, de dónde viene ese control, de, desde ahí también hay un control que es importante y en definitiva eso, eso lo que demuestra es la participación de la ciudadanía y la ciudadanía que se ve más afectada por el ejercicio de la acción penal, que me refiero a que son las víctimas. ¿ya? Entonces desde ese punto de vista me parece que sí puede haber un, eh, un mayor control y, y bueno, yo quería rebatir el tema de la carrera eh, funcionaria. Ahora, los ejemplos que pone Carlos en relación con el tema de los consejos, los consejos en realidad, eh, lo que han demostrado de partida, es relevante sostener que en ninguna parte del mundo existe una fiscalía que está a cargo de un consejo consultivo. Algo nos dirá eso en relación que parece no haber sido la mejor solución, cierto por algo no se ha adoptado en ningún país. Ahora... Eh, en relación con lo que existe, cierto, ya tenemos el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos que claramente es un fracaso total, cierto, en, en cuanto a que se entrampa, cierto, y al final aparecen personas muy politizadas que coartan el ejercicio de la actividad del, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y un ejemplo de eso es que la institución que propone la convencional, cierto, que, que, va, que sea la institución que va a a, a seguir con lo que, en definitiva, lo que hacía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo, la propone ahora a cargo de una sola persona, justamente a propósito de lo que pasó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y lo que tiene que ver con el Poder Judicial, efectivamente, yo, mi, yo misma trabajé, mi primer trabajo fue en la Corte Suprema, y una cuestión que... Que en general desde el Poder Judicial ha agravado siempre bastante a los magistrados, tiene que ver con justamente estas decisiones que tienen que tomarse en el Pleno, que tienen que ver con cuestiones de gestión, que es lo que en definitiva se resuelve por parte del de Fiscal Nacional. Ahora, el poder del fiscal nacional hoy día, lo, lo, que, lo que tenemos en la, en la Constitución, sin perjuicio que todos sabemos que no es lo que ha ocurrido en la práctica, que es lo que ha llevado al diagnóstico que, que, que existe hoy día, es que no puede dar instrucciones particulares para los casos, ¿cierto? Ahora, eso debiese traducirse en la práctica que, en definitiva, no pueda darlo, ya sea ni a nivel de, instru de instructivos generales, ¿cierto? Ni a nivel de poder, por ejemplo, cambiar un fiscal regional y, de esa forma, en definitiva, decidir cuál es la eh, política que, de persecución penal que va a tener. En un caso concreto. Pero el ejemplo tan, cierto, eh, rimbombante que da Clau eh, Carlos en relación con qué es lo que ha pasado en el Consejo de Defensa del Estado. Yo le pregunto, ¿el Consejo de Defensa del Estado no hemos tenido nombramientos políticos? Tenemos a Alberto Espina, lo que pasó con la, con la, eh, con, con, ay, se me olvidó el nombre Pila eh, con el Javier Javier Javiera, ¿cierto? O sea, tenemos nombramientos políticos todo el tiempo y que, que generan claramente movimiento en la institución y además consideran una cosa: el Consejo de Defensa del Estado no es el mejor ejemplo, porque siempre el juicio de ser una institución que yo admiro muchísimo, salvo por los nombramientos políticos, digamos, que han existido, sino que por las personas que tienen justamente de carrera dentro, de la, dentro del Consejo. El Consejo de Defensa del Estado no es una institución que maneje el nivel de casos que se llevan en el Ministerio Público y que tenga que ver además con la, la, la cantidad de decisiones sobre gestión de los mismos, y que es lo que en definitiva me parece que, eh, cual, que, que, que me daría, en el caso de que existiera este consejo, ¿cierto? que me parece que frente a decisiones que tienen que adoptarse muy rápidamente, lo, más bien lo, él eh, los lo haría bastante más lento que pudiese tenerse un tema de, eh, influencia política respecto a personas, sobre todo esas tres personas nombradas directamente por el Congreso. No es que hay pase por el Poder Judicial y el Poder ejecutivo, sino que directamente por el Congreso, que sea como sea la posición política, en definitiva va a representar una decisión eh, dividida de parte de un organismo que lo que tiene que reflejar es la persecución penal única cierto y fuerte respecto, de un, eh, de, respecto del país. Y por último, sea, y esto a lo mejor yo puedo ser muy ilusa en relación con esto, ustedes a lo mejor que ven más en temas de corrupción pueden tener una posición distinta, pero eh, a veces se abogado, ¿cierto? Porque casi que él llega el presidente y nombra al fiscal nacional y entonces decide la política pública del gobierno. O sea, me parece que eso es completamente raro. Entonces, ojo con, los, con el tema de los, de los plazos asociados a las personas que van a ejercer estos cargos. Porque no puede ser que coincida absolutamente con... El, el gobierno de turno, porque eso significa en el fondo la panacea para que hagan y deshagan cuando quieran, ¿cierto? Y cuando llegue el próximo gobierno yo ya habría borrado todo lo que tenía a efectos de investigaciones que se siguen por parte del nuevo gobierno. Eh, creo que hay que pensar en todas esas cuestiones al momento de decidir efectivamente cuál es el modelo de persecución penal adecuado, ¿cierto? Y tratar de... Eh, limitar al máximo las posibilidades de corrupción que puedan existir, y entonces tener una mirada amplia respecto a lo que esto significa. Yo, en general, no estoy de acuerdo con, con ningún tipo de eh, elección de cualquier tipo que venga directamente del Congreso. Me parece eso, eso claramente que es un riesgo de polarización tremenda. Eso. Muchas gracias. Carlos, hay un par de preguntas también acá que están dirigidas a ti, de dos fiscales, de hecho. <ríe> Así que tu, tu ex colega ahí, Jimena ha hecho una pregunta para Carlos. ¿No observa diferencia en las funciones del Ministerio Público versus la de órganos de adjudicación como los tribunales que haga forzada la comparación con estructuras colegiadas de gobierno? Eh, y Rolando Muñoz también pregunta: ¿es posible aportar experiencias comparadas internacionales que den cuenta de fórmulas exitosas de la organización corporativa? formulación de políticas, administración de procesos, toma de decisiones, gestión de la persecución penal, etcétera, de otros ministerios públicos que consideren un órgano, un consejo como órgano máximo y sin la figura de un fiscal nacional o general. Y Felipe Merino, que no es del Ministerio Público, pregunta si hablamos de corrupción y percepción de los usuarios respecto al funcionamiento de la institucionalidad del Ministerio Público. ¿Por qué hablamos siempre lo mismo? No se profundizan acciones concretas de gestión en cuanto al combate a la corrupción veo con mucha preocupación que solo se busque perseguir los eventos y no se ahonda en la prevención. ¿Por qué creen ustedes que las instituciones y órganos del Estado no se encuentran afectos a la ley 20.393 y se les obliga a la debida y se les obliga a la debida de diligencia y persecución penal? Eso. Todo tuyo, el micrófono. Gracias, María. Mira, eh, una, una, un, un solo apunte antes de, de entrar a contestar preguntas pregunta y lo que dijo María Elena, eh, respecto a un punto que se me ha quedado en el tintero eh, creo que es sí una muy buena idea el que los fiscales regionales vuelvan a ser fiscales o, o lo que fuere eh, o asesores, o lo que fuere después de ejercer su cargo ¿no? ahí se genera otro problema que tiene que ver con lo que se denomina la puerta giratoria no la, la, la complejidad que tiene del sujeto que sale de la institución y por supuesto el conflicto de interés que puede tener en los últimos meses en los últimos seis meses y ejerciendo el cargo y en los primeros dos años de su vida, porque ya, me parece perfecto también eso como algo positivo. ¿no? Eh, me, me parecen súper legítimas todas las aprehensiones que plantea María Elena, si, si yo lo que creo es que eh, es, es importante jugarse entonces por una posición distinta, ¿no? que fue lo que nos quedó claro en su exposición. Bueno, si ella no quiere que el Congreso participe en nada, eh, en, en la elección... De, de ningún tipo, que es lo que tenemos hoy día, dicho sea de paso, ¿no es Bueno, pero ¿cuál es el modelo a, a, a cambio? Porque, insisto, lo, acá no es posible inventar mucho. Tú tienes un sistema de elección popular, o sea, que el fiscal nacional sea elegido democráticamente. Es una posibilidad que eh, no, no me agrada particularmente, pero acá ni siquiera se ha discutido. Tiene una segunda posibilidad en que los nombramientos se autogeneren, ¿no es cierto? Que sean los propios fiscales los que decidan quién va a ser su fiscal nacional que genera también otra serie de riesgos de generar una endogamia en la institución. Y hasta la posibilidad de que alguien que tenga la legitimidad democrática, no, no, que es la, lo que tenemos hoy día con la posibilidad de que el Senado nombre. Bueno, no, no, se, no se me ocurre otra fórmula, digamos, ya una cuarta sería sorteo. Entonces, dentro de estas fórmulas, que cada una tiene sus riesgos, hay que elegir la que mejor se avenga a los intereses que estamos buscando defender en el papel, el sistema que teníamos nosotros, no era mal, ¿No? No era mal esta idea de que la corte se ocupara de la parte técnica, ¿No es cierto? Y nombrara una quina, eh, de que el presidente tuviera la posibilidad de decidir dentro de esa quina ya validada técnicamente, y que luego el Senado le diera una aprobación de los dos tercios. El problema fue que por diversos motivos, el sistema se fue contrapesando a que la palabra final la tenía el Senado, ¿No? Y eso generó una serie de situaciones adicionales negativas, por ejemplo, la baja, el bajo interés en el cargo que se ha terminado generando. <coughs> en general, esto lo, lo, lo ponía como ejemplo el otro día cuando tenía Mundial con, con Jimena Chong, cuando uno abre un cargo administrativo, posturan 300 500 abogados. Bueno, cuando uno abre un cargo para fiscal nacional o para fiscal regional, no posturan más de 10 personas. Y eso tiene cierta explicación también en que el proceso aparece como poco transparente y por lo tanto poco atractivo postular. Hubo casos además de Fiscalía Regional en que postularon tres para la terna o cuatro para la terna, ¿no? que da cuenta que tenemos un problema de falta de interés en postular y yo creo que parte de eso tiene que ver con que el sistema no, no aparece suficientemente eh, transparente y por eso hay una cierta motivación para, para postular. Entonces, yo lo que digo, claro, eh, en el sistema que se está proponiendo este, que es mixto, uno puede decir, no, pero es que vamos a tener influencia política en esos tres, y eso es cierto, por definición, vamos a tener eh, una, una, un riesgo endogámico con los cuatro que vienen de adentro, también es cierto, así que lo que digo es que tienes que jugarte por uno, y, y tratar en esa búsqueda de tener los equilibrios para que el sistema termine siendo lo más eh, limpio posible. Yo no me juego con esta forma de elección, ¿no? Eh, me parece que tiene, un, tiene hartos riesgos también, pero, pero lo que creo que es un poquito naif es criticarlas todas y no proponer una propia, que seguro va a ser criticable también. ¿no? Eh, y, y, y bueno, esa, esa es la dificultad que tiene el actual sistema. Eh, es evidente que eh, también hay un riesgo en esta elección de, de, de, de tres fiscales que van a ser elegidos democráticamente al interior de la institución, ¿no es cierto? Ahí efectivamente hay un riesgo de politización, eh, yo sigo mucho a Cristian Riego, Cristian Riego, lo que dice, ¿no? Cristian Riego ha sido bien crítico de esto, a mí me parece que tiene, tiene alto sentido en muchas de las cosas que dice, dice, y además esos mismos después van a estar a cargo de la parte disciplinaria y, y se va a terminar generando una especie de acuerdo entre el mundo político de afuera con el mundo político adentro de la institución, bueno, es cierto, pero, insisto, hay que buscar un sistema que intente dar las mejores garantías. Eh, probablemente en el papel todos pueden funcionar bien y en la práctica no, que es lo que nos ha pasado ahora, pero, pero eh, por definición, el que tenemos hoy día, a mí me parece que no tiene, y este es el punto que hago, mayores riesgos de politización que los que tenemos hoy día. Insisto, hoy día nuestro sistema es básicamente casi 100% político de nombramiento, estamos pasando a un sistema que le da una fuerza a, la, la, la, la propia, a los propios fiscales con el riesgo de la endogamia y se busca una mixtura. Me parece bien que podamos discutir sobre eso, pero centrar la crítica en que esto va a politizar, a mí me parece, y ese es mi punto, un poquito... Eh, impreciso porque el riesgo o, o el hecho de la politización ya está sobre la mesa hace rato. A la pregunta de, de, de Jimena respecto a la diferencia con el Poder Judicial, sin duda hay, hay una diferencia en el rol que tiene, pero lo que me estoy refiriendo es que la decisión colegiada es buena parte de lo que funda nuestra eh, tradición jurídica, no hay una novedad en eso, ¿no? Y, e insisto con el ejemplo del Consejo de del Estado que me parece muy... Eh, adecuado, donde además eh, es interesante el punto que, que puso María Elena, porque ahí hemos tenido también nombramientos muy políticos, ¿no? Eh, un ex, más, más de un ex ministro, varios ex de un lado y de otro, Alberto Espina, Jaira Blanco, pero pareciera que el hecho de que ese nombramiento implique la persona a durar hasta los 25 años ha, ha sido virtuoso. Yo le tengo mucho respeto a la labor que ha hecho el Ministerio Público, además creo que el Consejo Nacional de Estado, digo, creo que sus decisiones en general eh, han sido muy apegadas a la ley. Eh, en el caso justamente de las tratas políticas, ellos fueron mucho más papistas que el Papa, tuvieron ahí disputas públicas con el rol que tuvo la Fiscalía, a pesar de que en su momento el presidente del eh, propio Consejo era probablemente mucho más proclive a la, al, al gobierno que estaba que estaba en ese momento, ¿no? que, que, que había sido nombrada por el presidente primera. Entonces, eh, hay, diría yo, fórmulas para evitar que eso, que esa contaminación efectivamente ocurra, y creo que lo, lo, lo relevante es buscar esas fórmulas. En el caso del Consejo, creo que la clave ha estado en asegurarle a esas personas la movilidad en el cargo hasta los 65 años. No es una mala cosa para nada eso, y, y genera que es lo que se tiene que buscar, que es el principio, y a eso yo llamo a no a no eh, confundirnos lo que estamos buscando, lo que se debe buscar es la autonomía y la independencia, la fortaleza de la institución. Y esa fortaleza de la institución probablemente pasa, en, en esos casos, por asegurar eh, una, una estabilidad laboral relevante. Eh, Rolando Muñoz me pregunta sobre qué experiencias comparadas. Bueno, ahí hay, hay harto que sea escrito por personas más versadas que yo en cuanto a qué eh, nuestro sistema tiene particularidades que en, tampoco se dan en otros lugares del mundo, ¿no? Eh, cada, cada sistema tiene cosas que son propias de él. Entonces, es eh, decir, mire, es que esto no ha funcionado en ninguna parte del mundo, la verdad que a mí no, como, como, como motivo no me hace mucho, porque insisto, Hoy día tenemos un fiscal nacional que tiene un órgano consultivo para fijar la política de persecución criminal, que es el Consejo de Fiscales Regionales. La gran modificación que se plantea acá es que ya no, no sea consultivo, sino que sea obligatorio, ¿no? sino que esa decisión se tome en el Consejo de Fiscales Regionales. ¿Ese es un cambio copernicano, una cosa absolutamente distinta de lo que tenemos hoy día. No lo es. No, no lo es. La decisión en vez de tomarse por el fiscal nacional oyendo al Consejo, se va a tomar directamente por el Consejo Fiscal Regional. No me parece eso que sea un cambio copernicano de lo que tenemos. Y la última pregunta de Felipe Bellmerino, plenamente de acuerdo, en general el combate a la corrupción está mucho más y es más eficaz y más eficiente, bien lo sabe Chile Transparente, en la prevención que cuando ya la leche está derramada. Y, y en eso... Eh, eh, hay mucho que se puede hacer dentro de la propia institución, solo que probablemente la, la Constitución quizás no tenga mucho que decir. Hay, hay, hay algunos, respecto al Ministerio Público específicamente, ¿no? hay artículos que se han aprobado sobre eh, la protección de la propiedad, la transparencia, el favorecimiento de eso, y yo creo que, que ese es un camino que probablemente excede lo legal, ¿no? que probablemente tiene mucho más, más que ver con enforcement, con, con, con cómo hacemos cosas para que eso pase. Por ejemplo, canales de denuncia mucho más potentes al interior de las instituciones, por ejemplo. Eh, pero estoy de acuerdo, es muy relevante todo lo que tiene que ver con prevención en el combate de la corrupción. Muchas gracias. Eh, sí, bueno, agregando esto último, yo creo que efectivamente una de las cosas que hace tiempo se ha tratado de, de, de abogar es que haya una mejor protección al denunciante, y yo creo que, que eso es una manera también de luchar contra la corrupción, pero... El hecho de que no haya impunidad por hechos de corrupción también es eh, algo que es preventivo, finalmente. En el fondo, si tú sabes que tienes muchas más eh, posibilidades de que te detecten y que las sanciones sean fuertes, eh, probablemente hay mayores desincentivos a ese tipo de conducta. Lo mismo, bueno, con una protección fuerte de la acción compensada, y ahí la, la fiscal Jimena Chong en algún minuto también participó en un conversatorio, creo que Carlos, tú también que, que que hicimos en algún minuto desde Espacio Público eh, por el tema de la delación compensada y la protección de denunciantes, pues que yo creo que también hay un tema ahí que hay que fortalecer bastante. Y por supuesto, se ha hablado mucho de una fiscalía de alta complejidad y, y darle más herramientas también de investigación al, al Ministerio Público y a la PDI, por ejemplo, que yo creo que también ese es un tema no menor. Así que bueno, yo creo que estamos llegando al final, ya nos pasamos un poquito de una hora. Eh, les quiero agradecer su tiempo a, a todos quienes estuvieron presentes, pero especialmente a María Elena y a Carlos, que de verdad que ha sido muy interesante y creo que es un tema súper relevante para la discusión de, de estos días. Y el jueves se va a votar esta propuesta en el Pleno, así que ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Eh, pero muchas gracias por su participación y también a todos las, y los que estuvieron presentes. Así que quedamos para otra oportunidad eh, en otros temas que puedan tener que ver con el proceso constituyente. Muchas gracias.